...estáis aquí en la mesa, que vais a formar parte de la mesa de debate... Eh, ...han formado parte de encuentros... Mm, ...unos cuantos y unas cuantas han sido premiados y premiadas... Eh, ...también habéis formado parte de, del jurado... Y, ...y bueno, estáis la mayoría... ...dedicándoos a ello o, o al menos intentándolo... Eh, ...son tres áreas las que se van a tratar en la mesa... ...que hemos, bueno, así lo hemos contextualizado... Uno sería eh, la fusión de las disciplinas, eh, los elementos que convergen dentro de la producción del arte, otra sería el mercado y el arte, y la tercera, arte y, arte, arte y ciudadanía, que es lo que está sucediendo eh, en ese alejamiento que, que en, en algunos momentos parece que se está produciendo a la gente del arte. ¿no? Eh, bueno... y Iba a presentaros uno a uno y a todas, pero creo que no procede porque es quitaros tiempo. Con lo cual hemos quedado que, que empezamos ya por la primera el primer área, que sería la fusión de las disciplinas. Y cada uno y cada una os vais presentando y en la medida que consideréis vais opinando ya en, en, en torno a este área. Así que, o bien por derecha o izquierda, Leire o Miguel, ¿os parece? el romper el hielo. Eh, buenas tardes, eh, mi nombre es Leir Urbets y recibí el premio de encuentros en 2015. En el, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí no? En el área de artes plásticas, yo soy dibujante y, y bueno, sí, como bien dice Mar, eh, intento seguir dedicándome a ello. Hombre, yo esperaba que dijeras algo acerca de... No sé, no pasarme el micro directamente. Así que me va a tocar romper el hielo a mí. Bueno, yo soy Mireia Martín Larumbe, soy artista visual, he estado implicada en encuentros desde hace muchos años ya, porque ya tengo una edad, tengo 36, o sea que bueno, ya tengo unos añitos. Eh, como digo, soy artista visual, además soy docente, soy mediadora, hago algún proyecto de gestión y de comisariado, es decir, hago muchas cosas. Dentro del ámbito del arte contemporáneo y sobre todo en estos momentos, en estos momentos como de producción última, yo creo que es un perfil, el, el perfil como mixto, híbrido, contagiado entre diversos campos, multidisciplinar, el más común entre nosotros y nosotras. Es muy difícil dedicarse solo a una labor dentro de este contexto porque es un ámbito muy precario y hay que subsistir. Y si puedes subsistir y sobrevivir, incluso ganarte la vida completando este perfil con labores afines, yo creo que nadie lo rechaza. Eh, ahora mismo estoy metida en un montón de proyectos. Mis proyectos normalmente tienen un corte feminista y de género muy fuerte. Eh, y uno de ellos está vinculado, por ejemplo, a Centro Huarte. Muchas de las personas que estamos aquí estamos vinculadas a este centro en su nueva faceta, en su reconversión. Eh, y entonces a mí me parece importante señalar eh, este centro como un agente de cambio y como un agente posibilitador y mediador para otras vías de producción, de creación, para generar una vía de encuentro, un contexto en el que nos podamos conocer. Entonces le voy a pasar el micro a Fermín que además estuvimos hace nada precisamente en Centro Uarte colaborando en uno de estos proyectos de los que, en los que estoy metida. Hola, pues soy Fernández de Zurro, como ha dicho Mireia, y soy artista plástico y bueno, hago algún, hacemos un grupo de, de trabajo, algún proyecto comisarial también y hacemos pues, bueno, en encuentros hasta llegamos a gestionar una de las ediciones de encuentros. Eh, bueno, eh, pues por hablar algo del, del tema y saltar ya, romper un poco el hielo también, que ya roto un poco, mire ya, sí que creo que los, los formatos, o sea, esta transversalidad de las disciplinas, sí que es necesario romperlas o cuestionarlas desde el campo de artes plásticas, sobre todo, eh, en más medida, en, en cuanto a que hay un, un modelo que se está poco a poco diluyendo, que es un modelo en crisis, que es el modelo de exposición como fórmula de, de generar de proyectos, ¿no? que no es la única fórmula y que en nuestra comunidad se está eh, desvinculando de, esa forma, de ese formato de exposición como, como hegemónico ¿no? y que se está empezando a romper de alguna manera. Y sí que creo que esa es... Disciplinas que tratamos de transversalizar es un poco beber de esos formatos que hacen cine o en la creación de sí. visual, la la, eh, escénicas, etcétera, Y sí que se ha, co entra como en las ganas de, de, de coger elementos de esos formatos para, para romper con esta hegemonía de la exposición que durante tantos años pues, ha alastrado al arte hacia hacia un hacia proyectos más elitistas o, o de pues, la, la salida hacia la galería, hacia la venta y no es la única forma. La investigación ha quedado fuera durante mucho tiempo y es necesario volver con, con ello. Y bueno, hay un montón de compañeros que pueden hablar bastante mejor que yo de todo esto, así que paso la voz a la idea. Bueno, sí, yo soy Media de Diego, soy artista visual, pero bueno, estoy aquí también creo que porque he sido el jurado de la modalidad de artes clásicas y audiovisuales de este año, en cuanto que soy una de las codirectoras del centro eh, bueno, igual siguiendo un poco lo que han comentado Mireia y, y Fermín o sea, yo realmente creo que, que, el, que la, el, la fusión entre las artes es, es, es un hecho, o sea, es, es algo de lo que o sea, personalmente creo que no tiene ni sentido que lo estamos debatiendo aquí porque, o pues, sea, debatiendo, perdón eh, porque, vamos, o sea las artes, o sea, la performance, que es, es cuando inició la, se iniciaron las primeras performances que salieron desde las artes plásticas, o sea, ya eso en sí misma es una, es, era una fusión y es, estamos hablando de, de hace muchos años. O sea, creo que no es tanto una necesidad de los artistas, porque bueno, yo misma digo que soy artista visual porque de alguna manera me tengo que clasificar, pero creo que a muchos nos pasa que nos cuesta mucho tener que clasificarnos en, en qué es lo que haces eh, y creo que, que esto quizás es más una necesidad de las instituciones que tienen que repensarse y, y, y no pensar tanto en, en las artes como compartimentos estancos eh, y como decía Fermín, pensar que hay muchas maneras de... De, de mostrar, de compartir con el público el, el, el arte. Y bueno, no me voy a alargar más tampoco, porque somos... Eh, bueno, buenas tardes. Eh, bueno, mi nombre es Josu Zapata, eh, y digamos que bueno mi formación o mi origen viene del, del ámbito pictórico, así directamente, no tanto igual del artístico, sino directamente de... Bueno, de ser un chavalillo que le encantaba pintar, y de ahí luego vino pues, lo que es mi, le, pues ya mi acercamiento y ya mi profesionalización digamos, en el ámbito del arte. ¿no? Eso por un lado, y luego bueno, te, otro, de, otro de los aspectos que, que he ido al final trabajando, y que se han convertido en, pues en, otra, en otra de las cosas que me, que me pueden definir, es la música. ¿no? Yo estoy muy vinculado, sobre todo, al, al mundo del flamenco. Entonces, digamos que mi obra... Ahí es, ahí es donde realmente yo creo que mi trabajo ha, tenido, ha derivado en algo más, digamos así, multidisciplinar... ...o que digamos, la fusión de disciplinas han ido como retroalimentándose... ...en el sentido que mi trabajo ha estado muy vinculado, digamos, a comunidades marginales... ...o, o cuestiones periféricas que directamente las he ido, me he ido nutriendo de mi experiencia con el ámbito de los gitanos. Entonces, bueno, pues tengo ahí una experiencia y, y luego también tengo... O sea, tengo también esa, esa comparación en cuanto a cuando me toca ser músico y cuando me toca ser artista, que muchos, muchas veces no saben cómo presentarme, también no saben si, si soy músico, si soy artista, a veces no, no sé yo si me conviene omitir una de las cuestiones, bueno, en, en, en definitiva. Entonces, lo que, sí que, lo que veo es que en la música realmente no existe esa crisis de, de cómo definirse, o sea, uno es músico y es músico, ¿no? Entonces, creo que lo que pasa realmente en, en el ámbito del arte contemporáneo, sobre todo desde mi opinión, claro, en el ámbito de la in, del, del ámbito visual, concretamente, es que bueno, la estética al final eh, ha estado, o está muy vinculada, al, como decía Fermín, al, al aspecto de la, refle, de la reflexión o del, o del conocimiento y eso a veces nos aleja de, de la imagen visual en sí. Entonces, yo creo que ahí es donde el espectador también tiene determinadas dudas de de dónde ubicarnos, ¿no? Pues existe el cliché del artista bohemio que está en el taller y desde luego que eso no son los artistas que ahora mismo, este, pues tienen becas o, o realmente tienen unos, unos ¿cómo se dice? Eh, pues realmente están, están como funcionando dentro del ámbito del arte, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente ahora dejo estas cuestiones ahí un poco a ver si nos da tiempo a, a poder debatirlas. Hola, buenas noches. Yo soy Elena Ocariz, eh, trabajo en producción audiovisual, sobre todo en publicidad y en cine. Eh, en, en, participé en encuentros en la categoría de literatura. Yo no me dedico a ser escritora como tal, pero sí que tengo nociones, porque estudio audiovisual, de escritura de guión y por lo tanto intento escribir guiones y sacar proyectos ad propios adelante. Mejor o peor, pero los escribo. Y en el ámbito de que ellos estaban diciendo de relacionar con la fusión, el cine siempre, o sea, ya por naturaleza, es, eh, conjuga un montón de cosas. Necesita las demás disciplinas, tanto de vestuario como de escenografía, músicas, para construir la, la película de ficción. Y, y en este sentido, eh, siempre ha existido una fusión. Ahora en el cine lo que ocurre es... Eh, lo que decía un poco Fermín, que el arte estaba huyendo de, las, eh, de la exposición clásica como tal, de esos espacios. En el cine eh, hay una crisis de que el cine estaba orientado hacia salas y ahora existen otras plataformas. Y yo considero que en el arte en general está pasando un poco lo mismo. Se tan, se está, o sea, hay otras salidas eh, eh, más allá de las salas físicas, que es internet, y, y existen plataformas, es otro canal para visualizar y creo que llega bastante de manera mucho más rápida. Entonces yo creo que eh, habría que eh, plantearse ver esas vías y no dedicar solo a exposición o no ver en la exposición solo de manera visual, sino, sino lo que el arte llega a ser, ¿no? que, sea, que, sea tan, que sea para tocar, que sea para... Tener diferentes sensaciones, no solo sonoro, ¿no? Ahora estaba, que estáis hablando, recordaba una exposición de viol que es cantante islandesa que presentó en Barcelona, que ya mezcla todo, mezclaba performance, mezclaba cine, eh, mezclaba, hizo algo sonoro, mezclaba visuales y jugaba también con el 360 de esta imagen panorámica que se es está generando en cine, o sea, lo, lo, lo tenía todo. Entonces, yo eh, la tendencia que veo artística es esa vía de, de fusionar todas las artes y de, y de hacerlo en otras plataformas para que llegue a más gente al público. Bueno, pues esto no me imaginaba que iba a ser el círculo, así como que te viene el micrófono de sorpresa. Bueno, eso bueno, yo soy al a fusión. Eh, soy Sandra ronnie soy artista plástica y diseñadora de vestuario. Y bueno, también he metido un poco la nariz en otros aspectos, o sea que viene muy bien el tema de la fusión, ¿no? con también un poco, el, no sé, como a veces el, la persona artista, ¿no? de cómo te tienes que manejar o o no sé fusionarte en diferentes cosas no A la, no sé como en la actualidad y luego también estaba de acuerdo con Nerea en el sentido de no sé no, es, no bueno no que, que hacemos debatiendo pero en realidad yo creo que en el arte es que la fusión es algo es que es muy real está ahí y es algo que casi no se puede o, omitir no o es casi hasta una definición del arte y luego también, ya no solo dentro de las disciplinas artísticas, sino también con otro tipo de temas, ¿no? No sé, que es como el mensaje o el contenido del arte, muchas veces es una fusión, pues puede ser o con temas de política, temas sociales, no sé, de diferentes cosas. Entonces, me parece que está como... Bueno, ya lo he dicho, <ríe> de lo Pues hola, yo soy Mique, me dedico al sector de la moda, que es un mundo ahí más delicado, pero sí que, como hablaban, para mí es fusión. Eh, aparte de diseñador de moda, también me dedico al vestuario escénico y al vestuario en el cine, por tanto también esa fusión de arte-moda está ahí. Eh, para mí no hay debate, o sea, todas las artes están fusionadas sin duda. Esa es mi opinión. Hola, buenas noches, soy Alex Baures. Eh... Soy comisaria de exposiciones y productora cultural. Trabajo con artistas, con educadores y con instituciones. Me siento un poco en el nexo de, del, del ámbito artístico. Y yo sí que me, me, me estoy fijando que últimamente hay palabras que suenan mucho como la palabra expandido. Es decir, que dibujo expandido, fotografía expandida. Eh, bueno, son vocabularios del sector, ¿no? pero que materializar algo que, que es, parece ser que está en los límites de una disciplina donde, donde se puede investigar, donde pasa algo, ¿no? Y creo que por eso los artistas me, me parece que van explorando estos límites, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que también hay el mercado ¿no? que, que pide esto, ¿no? Me da la sensación que hoy no se, uno no se, uno puede ser pintor, ¿no? Tiene que ser pintor expandido. Hola, yo soy Elisa, eh, vengo de la danza y soy una de las codirectoras del Centro Huarte como Nerea. Y bueno, eh, para mí hablar de fusión significa que. Hablar de fusión significa que las cosas ya están separadas ¿no? y que de repente se unen y para mí yo cambiaría completamente esa perspectiva. Creo que todos los artistas de todos los campos compartimos metodologías, estrategias, eh, objetivos, eh, maneras de investigar y entonces para mí ya esa separación no, no tiene sentido. Eso por un lado y luego por el otro… Eh, Tampoco creo que hay que diferenciar el arte de, de, de no diferenciar, sino que también el arte puede coger de otros campos no artísticos y lo mismo al revés. Entonces creo que cada vez eh, todo está más entremezclado. Eh, no sé, creo que me quedo con esa idea. que me quedaba eh, soy Jaime, eh, soy músico, eh, bueno, eh, mire que tiene una edad, yo tengo igual dos ya, el mío eh, ya viene muy atrás. Es muy interesante ver en qué ha derivado los encuentros en eh, los últimos años, casi décadas, porque cuando yo participé, algo que era parecido, era la muestra de pop rock allá en los 90, y bueno, era una iniciativa parecida. Eh, entonces, realmente era solo para la música. Eh, entonces, bueno, Observando el panorama de las últimas décadas pues, está muy bien ver cómo se ha ido incorporando todo el resto, ¿no? artes visuales, artes plásticas, eh, y bueno, obviamente eso facilita enormemente la, las fusiones. ¿no? Yo creo que, bueno, veo casi un poco con envidia, ¿no? como decís que es algo muy natural. El, la música, sin duda, eh, estaría también ahí. Lo que pasa es que yo creo que quizás sus aliados naturales son más bien el mundo visual, audiovisual, eh, y quizá yo lo que echaría un poco en falta y habría que ver eso cómo se puede articular pero es eh, pues que hubiera fusión con, con más, más fusiones y más sinergias con la danza con arte plástica que creo que es algo que quizá falta y mmm, no veo que fuera algo nada, quiero decir poco factible porque lo que más que no, no acabo de ver la, quizá el mundo de la música es un poco, un poco distinto, separado, quizá viene como de otro tipo de pretensiones, quizá menos artísticas, en algunos casos, no lo sé. Colaboraciones ha habido alguna, por el aire he colaborado, quizá más, era más un tema de texto sobre música, pero al final ha habido ahí cosas. También Elisa hace poco, en, en, en un concierto que hubo hace varias semanas, hubo ahí un momento muy bonito de, de conjunción de danza y, y música moderna, que moló mucho. Y bueno, por ahí yo creo que hay un terreno muy grande para explorar y, y bueno, pues yo creo que quizás es un reto de, de la música. ¿verdad? Las bandas, los grupos estamos ahí un poco anclados en lo tradicional. Sí, artistas visuales para hacer un vídeo, para poner música para un corto, para un vídeo, yo también he hecho esto, pero, a bueno, un poco hablar, digo, ojo, ¿sabes? Algún tipo de unión con, con cosas más plásticas podría estar muy bien. ¿Cómo hacerlo ya? Pues queda ahí un poco flotando. Eh, bueno, pues yo soy Bello Izque, empecé mi andadura en el mundo de arte en la fotografía, aunque luego he derivado más a temas más casi teóricos incluso. ¿no? Y o sea, yo quería poner un poco la voz discordante, ¿no? porque yo creo que la fusión per se no sé hasta qué punto es buena. O sea, puede ser buena o puede ser mala. O sea, yo no daría por hecho que la fusión per se es buena. Y tendría un poco de cuidado en esta época sobre todo en la que nos exhortan a la, a la innovación continua, al cambiar, a romper las relación con lo antropológico, con... Yo diría, hostia, cuidado, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto esa reinvención continua es hoy soy pintor, mañana soy videoartista, paso mañana soy no sé qué, hasta, hasta, hasta ese punto es, es buena o no es buena. Yo creo que es un tema más de, de velocidad, O sea, si, si esas mutaciones o esos intercambios son lentos, o están, están conectados con, con, lo, con lo que hace la gente, ¿no? Lo veo más, más positivo que no si es rápido y es unidireccional, ¿no? es como un artista que decide fusionar y porque lo dice está bien, ¿no? Yo, o sea, sí que a veces pienso que tengo muchos amigos músicos y que no sé hasta qué punto es una debilidad, como decía Jaime, o es una fortaleza, o sea, es que ellos se sienten seguros porque tienen una cultura, un público, se conectan con la gente y, y realmente el arte visual está tan separado y, y tiene el problema de que es puramente visual y que le cuesta conectar, y por eso a veces casi hasta se desparrama por otros eh, géneros. ¿no? Entonces, yo digo que se manda la fusión, ¿eh? pero sí que pondría esas ciertas dudas eh, en esas contradicciones, ¿no? en esos problemas. en cuanto a la multidisciplinaridad, etcétera. Creo más en esto que se comentaba de, de como, no sé, arte expandido así, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que empecé siendo, bueno, trabajando escultura, etcétera, después, pues eso, coqueteé con el arte sonoro, con, con, con la fotografía, con diferentes medios, pero yo creo que siempre estoy haciendo escultura, en realidad, aunque coja la cámara de fotos o cualquier cosa, o sea, creo más en esta cuestión de una escultura expandida, a lo mejor. Y, y lo que sí que me parece interesante este asunto es que pues hoy en día, por ejemplo, se, bueno considero que se puede hacer arte de, con disciplinas, o sea, a partir de disciplinas que no eran que no eran propiamente artísticas, ¿no? Yo creo que, no sé, desde la sociología o desde la, no sé, desde cualquier disciplina, el derecho incluso, se puede llegar a hacer propuestas artísticas, y esto sí que es un poco más loco. Y, y luego también, pues en este punto creo que se podría plantear si si el modelo actual de encuentros responde un poco a esto que tenemos tan asumido, ¿no? de la multidisciplinariedad, etcétera. Porque bueno, hay, otros, hay otros programas de arte joven, etcétera, que, pues que a lo mejor no diferencian tanto entre disciplinas, no es más producción, mediación o cosas así. No, no es tanto pues, escénicas, tal cual. Podría ser algo que se podría sacar en esto. No sé. Bueno, yo soy el último de la ronda más impresentable, bueno, soy el que tengo que moderar esto, pero he llegado tarde porque vengo de otra moderación y me, parece, me encanta que se modere eso como un piloto automático de todas formas a mí antes me llamaban para agitar más que para moderar y prefiero hacer eso entonces, me parece muy interesante lo que dice Pello, ¿no? he llegado desde ahí por, por agitaros un poco no y para mí la fusión no es un invento nuevo, sí que es cierto que no igual nos obliga más el mercado a expandirnos, pero Da Vinci, Duchamp siempre hicieron fusión ¿no? en su vida, siempre fueron polifacéticos, poliédricos, etc. ¿no? Entonces no estamos inventando nada nuevo, ¿no? a todo el mundo le gusta coquetear en varias disciplinas, saltar de una, nutrirse de una y llevársela a la otra, etc. ¿no? Pero yo también soy un poco nostálgico de los gremios de la Edad Media, ¿no? cuando uno era cuchillero, el otro ya pellejero y y solo hacían una cosa, pero la hacían perfecta, ¿no? En Biarritz hay una floristería que solo vende orquídeas blancas, pero las orquídeas blancas que venden no las encuentras en ningún lado, ¿no? No fusionan, no juegan, no... se quedan en eso, ¿no? Entonces, yo creo, me parece que puede... sería interesante que, a raíz de lo que ha dicho Pello si os apetece, ahora igual tampoco hay que hacer una ronda entera, pero si alguno... queréis comentar algo, como yo Sí, bueno, el, el otro día leyendo un artículo planteaba una reflexión que me parecía interesante que decía que, que los chavales que se habilían de las facultades no, no, no le da tanta importancia a las 10.000 horas de trabajo que empleaban en una formación, sino a las 10.000 visitas que tenían en sus redes. Entonces, estamos desde luego que estamos viviendo una transformación en cuanto a, a lo que es la industria visual y, y, por un lado, parece que los artistas visuales de alguna manera estamos desangelados, o sea, nadie quiere vernos, o sea, es... De hecho, yo creo que una de las crisis que nos va es la poca, el, la, lo poco lúdico ahí en torno a lo visual, o sea, casi se ha convertido todo en una reflexión, que esto es una reflexión, pero puede también a veces ser distendida o realmente puede derivar al humor, ¿no? Entonces parece que el arte contemporáneo ha, ha querido coger un personaje de tío in, intelectual, serio, comprometido, ¿no? Cuando también, o sea, creo que la estética cumple la, la, la parte de, de la reflexión, pero también la de la expresión. Entonces, cuando no hay expresión... ...y sobre todo en, en un momento en el que la, el, la cuestión visual nunca ha sido tan importante en la historia de la humanidad... ...o sea, todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo... ...yo cuando me levanto veo alrededor de 15 imágenes, o sea, me meto al Facebook, a ver... ...voy viendo, chat, comparto, o sea, y de repente estamos sobreestimulados de imagen. ...entonces pretendemos además que la gente vaya a los museos a descodificar lenguajes cotidianos de cada uno... ...que además no se facilitan porque el artista tampoco está muy dispuesto a ser cercano en todas estas, no se entere cómo yo ganó la beca, o sea, hay una especie de cuestión muy viciada y, y de repente se, se, ¿cómo se dice?, se descuidan los oficios, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo he hecho de todo, he hecho instalaciones, vídeos, pero sobre todo siempre he intentado que la cuestión visual, que es como me defino, tenga una emoción para los demás. Yo cuando voy a ver una peli realmente me parece muy bien lo que haga el director, yo lo que quiero es sorprenderme, ¿no? Como cuando veo una danza y sobre todo cuando, cuando voy a un concierto. Yo también soy músico y no contemplo un concierto sin público, y entonces de repente yo he hecho exposiciones donde no hay o sea generalmente no hay público y el artista no se cuestiona eso, pues era también porque el, o sea, el público no es ignorante, entonces era porque al público no le interesa, ¿no? realmente hay un no interés, ¿no? entonces yo por ejemplo, y ya para acabar, recuerdo en México, solía ir a una galería, este, que era muy gracioso porque el galerista había tenido que obligar el recorrido de la galería, por la entrada de la galería, porque la gente directamente iba a la fiesta, ¿no? entonces yo decía, bueno, o sea, la gente sí quiere estar dentro de un contexto cultural, pero lo que no quiere es ver algo que no le interesa, ¿no? entonces tampoco se le puede obligar, entonces yo ahí sí que veo una decadencia, sobre todo en la autocrítica por parte de la industria visual, ¿no? de definirlo, pues hoy antes planteaba realmente que somos, ¿no? porque yo cuando estoy en el papel de músico yo sé que a mí me pueden dar desde los 20 años becas y, y, y concursos y tal, pero yo a los 35 no puedo estar ...subiendo a un escenario y planteándoles un concepto... ...y no tocar nada, o sea... ...porque realmente el público lo que espera de mí... ...es la profesionalización para querer sorprender... ¿no? ...y es lo que yo... ...yo realmente casi ya no voy a los museos... ...porque carecen de sorpresa... ¿no? Y, ...y bueno, sin más eso... Es un poco más sí, pues ...solo por seguir contigo, yo, ...por ejemplo, claro, tú estás hablando de... Eh, ...poder variar en los formatos... ¿no? ...pero si hablamos de contenido... Yo creo que tú puedes ser especialista en algo, es decir, no, no en varias cosas. Las cabañas, los paisajes abandonados. O sea, tú tienes un palo, un palo que tocas bien o que te sientes sí, bien, ¿no? Le es... des en la forma que le des. No, desde luego que, o sea, yo al final, como he interpretado, digamos, la, la, el, arte, el arte, o sea, como yo me desenvuelvo, son, como son herramientas, ¿no? Es decir, que cuando me toca generar un proyecto que, que tiene que ver con la calle, igual pues, este, me acerco más a, a la cuestión arquitectónica. Desde luego, que no soy un profesional tampoco, pues hago lo que puedo, pero... Y, y realmente, pues si tengo que... Pues, o sea, si tengo que hacer un mural, pues hago un mural, ¿no? O sea, creo, ¿no? Pero siempre está todo en torno a, a los valores y a, a lo que a mí me conmueve, ¿no? A la hora de crear, ¿no? Creo que un poco, pues, suele pasar No bueno, en estilo, ¿no? Yo sí. creo que el arte a veces se convierte más en un estilo, ¿no? Y a veces vas, vas a ver una exposición y ves 20 cuadros en línea porque se lleva a poner así la, los cuadritos con esos marcos si esto es igual que lo de, ¿no? Entonces, ¿dónde está realmente la expresión del, del arte? Parece Ikea, ¿no? Parece una, una un poco así. No sé. ¿Querías decir algo no? Sí, bueno, realmente no, no, no le quiero contestar a Josu, porque no... no me... Quería un poco cogerles el testigo a, a Jaime y a Pello. Bueno, simplemente, muy brevemente, que... O sea, es que yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con, con lo que dice Bello. O sea, no creo que sea contradictorio. O sea, quiero decir que creo que la clave es que la fusión eh, ocurra de una manera natural, que no nos obsesionemos. Entonces, o sea, que si alguien necesita eh, jugar con otras disciplinas... Eh, eh, pues está muy bien, pero que si, que si Jaime dice que él es músico músico y se siente súper a gusto eh, con su banda y, y no necesita nada más, no pasa nada. No creo que sea un problema de la música o de las artes plásticas, porque podría haber aquí mismo un pintor que dijera no, no, es que yo pinto, pinto, pinto y nada más. De hecho, bueno, parece que no han invitado a ninguno así, pero, pero, pero, pero a ver los eh, o sea, creo que la pues eso es lo que dice pero o sea, creo que es cierto también lo que dicen es que hay, que quizás es como lo que está más de moda, eh, pero, pero hay muchos artistas, que diría que muchos contemporáneos que, que no se salen de, de lo que hacen y, y su trabajo es muy válido. Yo, hola, hola, hola, ¿También? Hola. Sí. Yo a raíz de lo que decía, no es que esté en desacuerdo en la especialización de una única disciplina, pero a raíz de lo que decía él, que hay gente que no va al museo ya porque no le interesa, a mí, estoy, estamos tan acostumbrados a ver imagen que yo necesito algo más y necesito algo nuevo. Entonces cuando voy al museo espero encontrarme algo que no he visto nunca. Y en este sentido sí que me gusta la experimentación. Y la fusión o la mezcla o ir más allá y la introducción de la tecnología en, en el arte en, y en las obras. Y no únicamente ir a ver, sino ir a experimentar, a poder tocar, a, a consumir el arte de manera diferente. No es que esté reñido con eso, pero sí que busco algo más como espectadora. Sí, Ah, he estado, yo sube la palabra crisis, ¿no? Y antes, como también he hablado algo de, de eso, de, de, del modelo, ¿no? Yo creo que hay una crisis no de creativa, con todas estas mezclas, pues, son buenas, o pueden surgir o pueden no surgir, pues dedicarte a capital o hacer cuchillos o lo que sea, ¿no? Eso de, de perfeccionar tu oficio, ¿no? Pero, claro, la, la plástica ha ido, ha ido por otro lado. Yo creo que no hay una crisis en cuanto a, a creadores, porque hay creadores interesantes, pero sí que hay una crisis en cuanto a que eh, el modelo que se ha montado alrededor del arte pues no, no, no responde a, a que esos creadores puedan desarrollarse con, con los suficientes recursos. ¿no? Y creo que hacer modelos que sean festivales puntuales en el que luego los artistas... Eh, jóvenes no tengan un seguimiento más allá donde no, no dispongan de recursos económicos para, para desarrollar sus proyectos, ahí está el Muchas veces a mí me parece que esas mez, eh, a veces mezclas que salen forjadas surgen de la falta de recursos, no, no de, de otra cosa. ¿no? La, la, la crisis creo que no está, no está en, en, en, en la potencia o en el saber hacer de muchos creadores en nuestro entorno, sino más en el bagaje de años y cómo se ha, cómo se ha de desarrollar unas políticas que lleguen que lleven a, a orientar los recursos y que lleguen a los propios creadores, de alguna manera, ¿no? incrementar de alguna manera. ¿no? Hace antes, no sé quién que lo eh, la semana pasada, en ¿no? el mercado de, de, de en los presupuestos de cultura en un 1%, puede ser de del presupuesto, pues, joder, pues eso es, eso es del, del PIB de Navarra, eso es, eso es muchísimo dinero. ¿Dónde va todo eso? O sea, por ahí dices hay un festival con encuentros, con unos recursos, hay, hay eh, unas becas también hay pues, de la creación, pues lo que yo, pues, de plástico, ¿no? Pues creo que hay una desproporción. ¿no? En pues, algunos sitios se, se, se van, en otros momentos, eh, obviamente a los edificios, a los y demás, pero ahora es un momento de, de re redirigirnos todos para que esa crisis sea, eh, que es una crisis que vivimos a, a nivel económico de, de profesionalizar, que también cito Miguel, La cuestión de calidad. Papel. La calidad está, lo que pasa es que hay que reforzarla con recursos. quería decir algo. A ver, yo también pienso que sin una estructura económica fuerte, eh, el ámbito del arte está condenado. Y eso nos afecta a todos. Pienso también que es necesario... A ver si no salgo claro. Que es necesario tener una serie de figuras estructuradoras fuertes. Es decir, necesitamos comisarias, necesitamos crítica, necesitamos prensa especializada, necesitamos artistas que tengan una capacidad de producción y lugares en los que estar, crear, exponer, tocar, me da igual. El, el formato en el que sea más conveniente dar a conocer esos trabajos. Y sin duda la variable económica yo creo que está en la base y que es vamos, el núcleo de sentido de esta, de esta crisis. Si yo como artista tengo que dedicar mis horas libres a, a mi producción, evidentemente, y esto lo hablábamos el otro día, mi producción se va a ver afectada, porque mi grueso de tiempo de trabajo se va a otro sitio. Si además no tengo un lugar digno en el que mostrar mi trabajo, al que pueda acceder gente como crítica, eh, periodistas, público, desde luego estoy vendida porque no voy a poder avanzar en mis reflexiones más allá de las investigaciones propias que yo hago. Es decir, yo necesito de un contexto. Soy un agente pero que necesito una interacción y un compartir. Compartir saberes, métodos, curiosidades, problemáticas... Y de hecho, la mayoría de mis proyectos, o sea, yo, si me tengo que definir, me defino como, como artista visual. Mi lenguaje principal es el dibujo, hago animación, hago performance, hago arte sonoro, eh, he colaborado con músicos. En mi colaboración con músicos significa que yo me traslado eh, todos los años a París para trabajar en proyectos codo a codo con un compositor porque ya no es solo mi proyecto, es que de nuestra relación ha nacido algo y es tan importante, mi parte como la suya, proyecto en común, pero necesitamos dinero, necesitamos presupuestos y yo creo que eso es fundamental, o sea, sin, yo creo que sin esa variable económica realmente nos encontramos con problemas. Estáis saltando ya a la segunda parte, ¿no? que de las disciplinas estamos derivando todas esas cosas tan tampoco artística como el dinero ¿no? que algunos los pintéis de negro los billetes negros ¿no? eh, vamos a entrar a hablar de dinero esa cosa tan, tan, tan fea ¿no? Eh, no sé ¿cuántos de aquí tenéis que aceptar un trabajo, digamos, alimentario para, de ahí llevar el dinero al arte ahí hay una voz ¿no? todos, o sea, tenéis que trabajar en otra cosa y esa cosa, digamos, ¿os permite? y esa cosa está cerca del arte, que cerca, qué lejos, más bien no. ¿Qué He hecho ensayo, haciendo dosieres para convocatorias y cosas esas. Y Entonces, en una beca de colaboración con el Centro de Cultura y de, de Barcelona, pues, pues les gustó el diseño y me empezaron a encargar catálogos. Y entonces, me tuve que hacer autónomo y generalmente trabajo para instituciones artísticas, porque bueno, o sea, soy más diseñador editorial en concreto. Entonces, bueno, está cerca, está cerca, pero bueno, relativamente cerca, sí. sí, sí. Y relativamente cerca. Y, ¿qué iba a decir? Se me va el santo al cielo. Hablando dinero. ¿Algo queréis decir algo? O sea, a mí me parece interesante el caso de Fermín, que el bueno, trabajar en, en industria y así, pero yo, yo creo que su, los, bueno, su trabajo debe muchísimo de, de su otro trabajo, de alguna manera. O sea ¿Es una fuente de inspiración importante o por los modelos productivos, en la ingeniería inversa, que es de lo que hablaba antes, ¿no? que a veces con, con métodos creativos alejados de lo que a priori se estira en el pues se pueden desarrollar unas obras potentes. ¿no? Y, en bueno. y ¿no? sí, el tecnológico, hoy y así, aprendes mucho, aprendes eh, y ves otro entorno, otro sector productivo que es mucho más eficaz ¿no? Eh, riqueza o que contribuye de alguna manera y aprendes mucho y por un la línea de trabajo mío, me va bien pero el otro día comentaba con mi idea que hay, hay dos tú, cuando, yo cuando plante, planteo un proyecto, la mayoría de los artistas que estamos aquí eh, llegas a hacer un, un proyecto y tienes un nivel de calidad que tú afectas como como válido o con el que dices, bueno, pieza así y termina así, y esta es un criterio de calidad, de, de, pero que ocurre? que La cantidad de tiempo que pierdes que, que en, en la otra actividad pues, te limita, no, el, no el, hay dos calidades, pues, es la cantidad de producción que podrías de, llegar a desarrollar eh, disponiendo de recursos, ¿no? porque al final lo que sacrificas es, es tiempo para, para hacer tu, tu, tu trabajo, Artístico. ¿no? Entonces, de alguna manera hay dos cosas. Por una, casi todos tratamos de terminar bien los trabajos, pero hacemos muchos menos trabajos de los que quizá podríamos o nuestro potencial artístico daría de sí. ¿no? Entonces, por eso hablaba de los recursos económicos como una fuente de, de riqueza y de calidad a nivel. Pues. Ya me ha venido que quería plantear. Y en ese sentido, la nueva situación, digamos, las nuevas armas tecnológicas, ¿no? la, lo que se puede utilizar como artista, ¿no? te daría un artículo interesante que hablaba de la airbenerización ar del arte. ¿no? Como airbener, la de alojamiento ha podido tumbar un poco la hostelería. ¿no? Y que parecía que en el mundo del arte también podía ser que nosotros tengamos ahora mismo un contacto más fácil doméstico con una galería es Sri Lanka, que antes hubiera sido ¿no? que hubiéramos tenido que pasar por tres o cuatro intermediarios. ¿no? ¿Vosotros creéis en vuestra pequeña parcela que esta nueva situación tecnológica os está ayudando a sacar vuestro arte más, mejor? ¿Ayuda? ¿Tenéis algún caso concreto? Bueno, yo creo que puede ayudar, pero también puede, puede ser algo negativo. ¿no? O sea, cada vez eh, más gente puede producir arte desde su casa o con medios más menos sofisticados y con menos eh, dinero, con menos financiación, y eso está muy bien. Eh, pero luego la otra cara de la moneda es que también está cambiando mucho el el modelo de, de trabajo, ¿no? entonces parece que tienes que estar todo el rato subiendo imágenes, ya sea Facebook, Instagram, eh, Twitter, donde sea, eh, tienes que tener una web, tienes que hacer un montón de cosas y, y, y también eh, muchas veces te valoras o te valoran pues como funciona ahora todo, ¿no? por, por likes eh, en lugar de por eh, la calidad del trabajo. Entonces creo que hay dos caras de la moneda, una, una buena, una positiva que, que ayuda a, a visibilizar el, el trabajo de los artistas, pero otra negativa que eh, impone una serie de criterios, de criterios sobre otros. ¿Y que eso trabajo? Claro. quita trabajo lo artístico tener es. que estar alimentando los, te acuerdo, lo que lo dicho tú te levantas y ya sí yo creo igual el mal poder no, no es la falta de dinero eh, muchas veces es la falta de tiempo que el tiempo es mucho más valioso para ¿no? para crear si más a decir algo sí yo, <games> <risa> sí, yo hace, hace poco estuve en un seminario y comparaban la, la precariedad del del artista y la precariedad del inmigrante. ¿no? Y creo que es interesante porque nos toca hacer muchos trabajos: eh, estar en Facebook, eh, buscar dinero, eh, trabajar, y, y lo que queda es para pensar y entonces pues, algo más. ¿no? Había que dedicarse, dedicarnos a, a lo nuestro. ¿no? Yeah. Bueno, el, el, mundo la, el mundo de la música obviamente sí se beneficia mucho de las redes, de lo digital. Que tu canción suene en, en un reproductor de cualquier persona, pues está tan decidido como que pues, la réplica digital de lo que has creado aparezca quizá en, en las artes plásticas o distinto, o en cosas más de performance, ¿no? porque se existen los vídeos. Pero bueno, como todo no es perfecto, y, y yo recuerdo hace muchos años que le preguntaban qué es lo mejor de Internet para los músicos. Y decía que cualquiera puede poner su música en Internet, y eh, lo malo, que cualquiera puede poner su música en Internet. Es decir, eh, sobresaturación, eh, competencia, mmm, también difícil discernir lo bueno de lo malo, porque hay mucha morralla también, eh, por así decirlo, ¿no? Y, y, antes quizá los canales eran mucho más tradicionales, tenías, tenías que fijar un sello, tenías que... el acceso era muy jodido, pero claro, el filtro también, no sé es que fuera una garantía, pero si pasabas el filtro, pues tenías mucha más visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto lo que comentáis es así, eh, ahora un músico, salvo que tenga mucha suerte y pueda pegar algún tipo de pelotazo o micro pelotazo más bien, pues te va a tocar de hacer de promotor de rom manager de manager de, y eso, a atender esta especie de avidez no de por qué se estar o estás o, o para que no existes no hay contacto, es mucha presión y es verdad que es quizá tan tan duro luego el dinero porque el dinero obviamente pues lo es no pero sí lo digital casa bien con la música pero también con ciertos cuestionamientos sí, con pinzas, no y seguro que ahí respondéis que hay cosas buenas y malas ¿no? pero muchos de vosotros habéis estado en el extranjero eh, habéis oído la palabra autónomo eh, en Francia, Alex, igual os puedo explicaros que es el intermitente que yo creo que tiene una, una comprensión quizás más o menos que un artista yo he oído hablar de Bélgica como el Paranaso ¿no? es decir intento que igual los que habéis vivido en el extranjero y habéis sentido ¿no? el respaldo ¿no? de unas instituciones nos podéis contar si han sido hasta un cierto punto más paradisíacas que las que se pueden vivir aquí ¿o? no hay paraísos paraísos fiscales ¿Quién no había hecho una cosa con el turismo y los fiscales? ¿No? De paraísos fiscales? ¿Existen los paraísos fiscales? A mí me quedan muy lejos los pero yo respecto al mercado de las artes plásticas, yo sí quería decir que está el institucional, ¿no? de la subvención, el que fomenta toda esa parte, que como lo comentaba Miguel también en el chat que teníamos, y luego está el mercado de élite que está mediado por cuatro, ¿no? cuatro que deciden qué es lo que hay. Pero en las artes plásticas no hay un mercado de la gente, así como en la música sí que hay gente que compra CDs, que va a la música o los conciertos. Entonces ahí, igual bueno, hay ya la tercera parte, ¿no? pero hay mucha desconexión del público y no hay mercado. Por eso el tema de, de mercatua también, ¿no? las sociedades plásticas, yo veo muy difícil tener un mercado donde no lo hay. Porque es que igual viene, incluso esto viene de las vanguardias, que ¿no? o ahora me estoy tirando a la piscina, pero las vanguardias rompieron con toda la conexión con la gente. ¿no? Fueron como una revolución contra todo el mundo burgués, contra el mundo popular. Entonces ahora nos salimos de ahí, nos rompemos con todo y ahora queremos que, no, no, queremos que nos lo compren, ¿no? que, que, que haya un mercado. Y es como, este, Igual es imposible. O sea, cuál es una el pecado a la penitencia, o sea, si nos queremos aquí, salir, pues igual no hay mercado, o sea, y tenemos que dedicarnos a otra cosa y hacerlo en los ratos libres, o sea, que me parece muy difícil conjugar esa vanguardia y esa distancia del público y este romper con todo con, con el mercado que no sea artificial, artificial en el sentido institucional, artificial en el sentido de que haya cuatro cura curators que deciden que esto es guay y esto no es guay, y a la gente, bueno, pues vaya, pasea por arco, por donde sea, y no se entera a la mitad, entonces, o sea, que no sé bueno que esa contradicción también la, creo que es interesante no de, de analizar Miguel, yo solo quería apuntar que eh, bueno que algo do, o sea ya siempre, siempre en, est, en estos contextos estamos con joder, no no tenemos dinero no tenemos espacios no sé qué pero también hay algo que veo que desde las artes visuales y plásticas no se está haciendo bien porque yo estoy viendo que por ejemplo en el mundo de la ilustración de la autoedición de cómic etcétera hay un nivelón increíble que que está al margen de, de, o sea, que no depende, digamos, de una de una institución, de una subvención, sabes, hay, hay como una militancia en la autogestión mucho más fuerte, también en la música lo estoy viendo, aquí hay ejemplos claros en esta ciudad, sin embargo, en las artes plásticas las experiencias que yo he tenido con espacios así, por ejemplo en Barcelona, así que aparentaban muy ilusionantes, al final acaban desvelándose como un puente para llegar a, a la gran institución o en algunos casos que se reniegan a ir por ese camino pues acaban diluyéndose ¿no? y entonces ahí creo que algo, algo se nos escapa ¿no? o sea, no sé. ¿Alguien más quiere hablar de alguna experiencia extranjera? Hablamos de la experiencia loca Venga. ¿Cómo veis Pamplona? ¿Qué momento tiene Pamplona? ¿no? O sea que también teníamos una lista que estábamos debatiendo hoy de... De nombres, ¿no? Guarte, Nebula, Hazard, como pequeños espacios, ¿no? Que se están creando festivales, cinética, punto de vista, mapabundistas. Empezamos por el Nebula. <risa> vale. ¿Tú te sientes cómodo en esta ciudad? Eh, sí. Artísticamente hablando. Sí, eh, es bueno, lo habéis debatido. Eh, yo llegué un poco tarde a los debates, pero es verdad que personalmente, y ahí sé que hay otros focos de actividad musical y también tiene que ver con estilos. Eh, todo lo que hay alrededor de, de este bar, es un pequeño bar en, en la calle de San Francisco, pues es muy interesante y muy vinculado con la autogestión, en lo que comentaba Miguel, porque ahí no hay ningún tipo de ayuda. Es verdad que la música, bueno, pues montas un concierto, viene gente, pues oye, eso ya se ha costeado y es como un espacio natural, ¿no? Tiene un escenario, se da una serie de circunstancias y entiendo que otras disciplinas no veo tan fácil que se pueda autogestionar y ya tengo que no entiendo, pero yo veo que lo mío tiene como más... no sé, es, es más fácil que, que funcione solo, ¿no? Eh, pero, bueno, eh, yo creo que la, el encanto de esta parte de, de la escena pues, que lleva ya como unos 4 o 5 años es pues un poco un, un punto de vista, un, un enfoque o una política eh, muy idiosincrática, muy caótica eh, la persona que gestiona este sitio pues, eh, bueno, tiene una personalidad muy, muy, muy especial y quizá eso le da ese toque tan especial, ¿no? Se hacen conciertos increíbles que igual ni se anuncian, eh, eh, lo puedes ver en Facebook, lo puedes no verlo, pueden tocar aquí los Pretty Things, un grupo mítico, los Rolling Stones eran fans de los, de los Pretty Things, tocaron hace tres años, pues el que se enteró fue y vio algo mágico e histórico, en ¿no? Pamplona, en un sótano. Este tipo de cosas tampoco quiero como mitificar, ¿no? Pero joder, tiene ese rollo de que, bueno, no se entera cualquiera y eso le da cierta mística, ¿no? Entonces, ya digo, es una propuesta pequeña, eh, la escena ahora es muy precaria, hasta para grupos como estos, no, obviamente no todos, los Rolling Stones está están a otro nivel, ¿no? No van a tener Nebula a tocar. Pero bueno, como digamos hay un pacto de, de, de precariedad. En el mundo de la música es ya previo incluso a la digitalización, a las redes. La cosa iba un poco en picado, pues porque si en los 80 o 90 se consumía música porque era como... había un gran trozo de pastel. Ahora, pues eso, con la cantidad de cosas que se puede hacer durante eh, tu tiempo libre, pues la música es como un pequeño, un fino trozo, ¿no? Entonces, bueno... Eso lleva ya desde hace unos 15 años casi, con lo cual se asume con naturalidad y, y bueno, eh, los grupos no cobran mucho, no se paga mucho, no viene mucha gente, pero se crea una magia, ¿no? Eh, mucha gente de esta no vive de esto, igual es gente de 20 años pues, que está durmiendo en el suelo de un apartamento, que se están gastando su dinero, hay grupos que han venido fabulosos y hablas con ellos y se han pagado el billete ellos, y bueno, pues son como unas vacaciones tiene algo de liberador también no es algo sostenible no hay no hay quizás no sea tu modo de vida quizás sea plataforma para otro tipo de cosas como pues eh, ser promotor okay. o, o montar un sello que tampoco es un gran negocio pero tiene esa cosa un poco mm, no amateur sino realmente de amor al arte Perdón un segundo, sí estaba previsto que, que como habíamos hecho en un comienzo que habláramos de las tres áreas y luego se abriera eh, el debate al público, ¿no? Pero como nos estamos alargando, estamos entre esa segunda y la tercera área, y son las nueve, si os parece, eh, se puede abrir también, o sea, que la gente que esté entre el público que, que intervenga y que, que haga preguntas o que haga intervenciones directamente, ¿eh? Y pasamos a la tercera área, mejor están bastante imbrincadas, ¿no? La segunda y la tercera, ¿no? Si no hacías como Pamplona. El tercer aspecto que queríamos tratar es el arte y la ciudadanía, ¿no? Que ya hemos ido mencionándolo alguna vez, ¿no? Y en esta Pamplona que hemos diagnosticado un poquito, quizás Alex, que ya tiene cierta veteranía programando, ¿no? Si no me equivoco, Mapabundistas tiene 11 años, ya ¿eh? 11 años. ¿Nos puedes contar un poco ese, esa conexión con la ciudadanía como ha sido del año 1 al año 11? Eh, bueno, la colección es primero a ver los lugares ¿no? entonces, bueno, yo creo, yo creo que si sí, Pamplona cuenta con con espacios, con cierta magia, yo creo que la, la ciudadela es un espacio con magia que se visita y y creo que es un patrimonio vivo ¿no? de la ciudad. ¿no? Y ahí es donde bueno, el, el proyecto que, que organizó se, ha tenido lugar. ¿no? Eh, luego ha habido otros espacios que se han ido uniendo, pues la, la Universidad Pública, eh, también el, el Batán. Son pequeños lugares que mucha gente no conoce. Eh, el Batán es una sala en, en El Río, eh, en Villaba, luego pues, bueno, también, hace poco también el Museo de Navarra, ¿no? y ese, pero igual también poca gente lo conoce, ¿no? Por, porque igual es que la gente no va a sus sitios. ¿no? Pero, pero la, la ciudadela sí que es un lugar donde va gente, ¿no? entonces es un, es un buen sitio para empezar un proyecto y seguirlo. ¿no? Eh, y luego la, bueno, pues la forma de… yo creo que… bueno… Eh, que la forma de que las cosas tengan sentido es que duren también, ¿no? Porque si se hace un proyecto una vez, pues puede ser algo mítico, pero, pero dura poco, ¿no? Pero si dura más tiempo, la gente, bueno, hace, bueno, hace poco hay algún joven artista que me, que me ha hecho, ¿no? Que, que iba con sus padres a ver mapamundistas, pues yo, bueno, pues está bien, ¿no? Que, bueno, se va creando pues, un público también un poco más especializado, ¿no? Y, bueno, luego, luego también, pues, eh, bueno, yo siempre he intentado implicar al público mm, abriendo espacios para, para aprendizaje, ¿no?, eh, desde tanto adultos como, como, como los, los colegios también. ¿no? Pero, bueno, todo esto ha sido también un proyecto pues, eh, personal y con lo difícil que es de llamar a todas las puertas. Y, bueno. eh. Pero tiene mérito 11 años en esta ciudad, ¿eh? Eh, no sé, puede ser. Sí. Eh, desde Guarte nos dicen algo la ciudadanía. ¿Cómo lo veis? Venga, Nerea, Nerea, Nerea. Puedes repetir la pregunta. La conexión, la conexión con la ciudadanía. Hace poco hicisteis vuestro aniversario, ¿no? El aniversario estuvo bastante nutrido. Pero Bueno, ha visto bueno que no se tiene? Al, al margen del aniversario, que sería un poco tramposo por nuestra parte, creo, eh, medir la conexión con la ciudadanía a partir de la, de la asistencia a una celebración de los 10 años, eh, bueno, una de nuestras principales preocupaciones es precisamente cómo conectar el no el arte sino o sea, el, el, sí, el arte. o sea no el centro sino el, el arte contemporáneo eh, con, con la ciudadanía pero quizás más con la comunidad empezando por por el territorio en el que está inserto que es que es Guarte que ya tiene bueno bastante bueno es bastante complicada ¿no? la relación entonces nosotros lo que planteamos sobre todo es es pues esto superar que, que haya otras maneras que, que no sea que el público se tiene que acercar al museo a ver las obras sino que eh, bueno que se pueden crear proyectos conjuntos con ellos eh, arte colaborativo eh, in, in, involucrarles en, de, de muchas maneras que es en lo que estamos para para bueno para un poco para que para que ese público pase a ser un espectador y forme a ser pase a ser perdón deje de ser un espectador y, y pase a ser un productor cultural también eh, que no quita para que las exposiciones más clásicas no, también puedan tener lugar pero bueno eh, no sé no sé qué aportar en eso estamos para nosotros es una de las preocupaciones y yo sigo eh, eh, espera, ahora se me ha ido. Ciudadanía, conexión con la ciudadanía. Sí, sí, sí. Ah, sí, vale, que por un lado sí que nos interesa hacer accesible, más accesible el arte contemporáneo a, a todo tipo de gente, pero por otro lado también tenemos claro que no queremos que venga un montón de gente porque sí, sino que queremos que la gente que venga salga afectada, ¿no? le atraviese algo y, y, y le genere algo, no que venga, mire y se vaya. Eh, yo estoy sintiendo últimamente que... que que el arte así a nivel internacional se está poniendo un poco de moda ¿no? y a veces eh, hay eventos, eh, va muchísima gente eh, y, pero, pero no, no cuaja, no, no queda un pozo de eso, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado eh, las personas que organizamos eventos, exposiciones o, o cualquier tipo de, de encuentro. Eh, con, ese, con ese tema, que no se hagan las cosas por hacer y, y, y simplemente valoremos que haya venido mucha gente, porque no tiene sentido. Pero es cuestión de cantidad, ¿no? Otro punto de la ciudad, que creo que hay dos miembros aquí, Hazar, ¿no? No sé, ¿hay algún miembro de Hazar en la sala? Sandra y Pello, ¿no estáis? Claro, hablamos de arte y ciudadanía, pero igual también, o sea, no en un sentido de sacar el arte, a conectar, igual entre vosotros también un grupo de ciudadanos de Pamplona, os habéis juntado ahí, eso también es una conexión ciudadana, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco tu sí, pues... experiencia en común? Uh -huh. Pues Jasar es un laboratorio de creación y a mí me parece también importante o es la experiencia que yo he vivido, ¿no? En Pamplona el tema del mercado de consumo del arte no es algo que, que esté ahí burbujeante, pero sí es que me parece que es un lugar de creación, ¿no? Y era un poco la idea con la que nos juntamos hay en Casar, ¿no? Un espacio para crear y básicamente es eso. Somos uno de cada de cada madre, digamos. Pero hacéis una familia, quizás, ¿no? ¿Pero ¿nos dices algo? Eh, sí, o sea, a mí de Hazar lo que me sorprendió cuando entré es que más que arte hay cultura en general. Hay muy poco arte, muy poco artista. ¿verdad? En realidad hay eh, gente que monta un skate park, gente que hace tatuajes, gente que hace jabones. Y a mí lo que más me mola, más que incluso el tema de la creatividad, es pues eso la, la, cómo te obligas a autogestionarte, a las asambleas, a crear comunidad, a, a conectar gente de chavales de un skate park, gente como yo, gente, eh, yo qué sé, tatuadores, o sea gente que no tiene nada que ver entre sí y está obligada a crear una comunidad a crear, y eso es lo más enriquecedor, no más que la propia eh, arte en sí, que como digo, no, no hay no, no es que haya muchos artistas allá. Por seguir por ahí, Jaime, a ti la experiencia del podcasting, por ejemplo, a ti sí que te ha dado un altavoz increíble con el que no hubieras soñado antes, ¿no? para conectar con mundos sin conexos o con ciudadanos sin conexos. Sí, bueno, entraría un poco en este tema del amor al arte, ¿no? porque fuera ya de que sea algo monetizable o no monetizable, o es quizá más personalmente mi faceta de difusor, de difundir, que me gusta, pues me gusta que le gusta a la gente o que por lo menos que lo, que lo escuche, ¿no? Y bueno, es un podcast musical. Eh, igual tuve la ventaja de que fue de los primeros y bueno, pues tuvo su cierta difusión. Tampoco le dedico quizá el tiempo ese que decíamos, ¿no? De insistir, dar la chapa, estar en las redes. Eso tampoco hay para quien lo descubra, ¿no? Y sí que pues, es muy sorprendente ver el potencial, porque siendo una cosa que para mí es un, un hobby. Cada 15 días y, y no va más allá de poner las canciones que me gustan en esa temporada o los discos que me he comprado y tal. Eh, Ves un poco el, el, el impacto que puede tener, simplemente a nivel ya geográfico de difusión, que hay gente que te está oyendo en México o en, o en Armenia, ¿sabes? Que no sabes muy bien por qué, pero bueno, las descargas, ahí están los datos, ¿no? Da un poco, para mí, una visión en mi faceta hobby de hasta qué punto tiene un potencial, ¿no? Todo esto tan nuevo, ¿no?, que son las redes, eh, pero bueno, yo me contento con grabar mi programa, lanzarlo ahí al Ether, y bueno, pues si hay gente que le gusta, pues encantado, tampoco, pero bueno, es, es un pequeño, para mí es una pequeña ventana para ver las posibilidades. Leire, aquí a mi lado, que no has hablado casi nada, puedes opinar de los tres temas, lo que quieres, acabas de llegar de México, ¿no?, Has hecho ahí, vienes con un jet lag artístico también, porque traes un proyecto que no sabes encajar horariamente, digamos, y te encuentras con Pamplona. Eh, bueno, a ver, pues, por un lado, no sé, tampoco quiero ser, venir así con este exceso de positivismo, pero realmente aquí encuentro unos recursos que que la gente que voy conociendo a un lado y al otro en la frontera, no solo he estado en México, sino en Estados Unidos, alucinan. Que te han dado una beca para venirte de viaje a dibujar las mujeres de la música de los 60, y los 70 americanas, y pues, sí, ¿y quién? El gobierno de Navarra, y, y pues, pues no puedo, en ese sentido es que no, no puedo quejarme. ¿no? Ahora la Fundación BBVA también me acaba de dar eh, otra beca para hacer proyectos que surgen de, de mi inquietud no perfeccionista, no porque hablábamos antes que de saltar de, de una disciplina a la otra, siempre como que me he sentido o, como juzgada como artista en el mundo de la ilustración, ilustradora en el mundo del arte, y no sé, para mí es como este tema del campo expandido, ¿no? pues eh, para mí la referencia clave sería Rosalind Krauss en los 70 cuando habla de que una estatua en el momento que pierde su función política o religiosa eh, deja de tener un sentido. ¿no? O sea, ya no necesitamos colocar una pieza que represente a Carlo Magno encima de un pedestal, ¿no? entonces todo se llena de subjetividad ¿no? y entonces eh, afortunadamente… Eh, como que se para mí, claro, se democratiza ¿no? y sobre todo en el mundo de la ilustración que, que viene cuando ¿no? llega la revolución industrial y de pronto ya no hace falta que los dibujantes representen la realidad porque la fotografía cumple esa función, entonces pues igual al hilo de lo que dice Peyo ¿no? es como hemos ganado esa libertad de, de poder ser idiosincrásicos con nuestra propia obra eh, tenemos que, como dice Jaime, pues, asumir las consecuencias y a lo mejor, pues si tienes esas inquietudes, te agarras la mochila y te vas. ¿no? Y te vas, a, bueno, o no, o puede ser aquí, como, como también apuntaba yo, su estar en tu, en tu estudio y ser independiente, ¿no? eh, o underground, o contracultural, como puede ser el Nébula pero no sé luego también por el camino yo creo que cuando estás siendo honesto y haciendo un ejercicio de creación aparece pues como dice Alessandra la magia y mujeres como ella que de pronto tiene un proyecto curatorial y te invita a participar no porque se ha dado cuenta de que estás por ahí viajando haciendo dibujos no y le interesa y entonces dices Ay, pues, no sé, qué suerte tengo, qué suerte tengo de estar haciendo lo que me da la gana, básicamente, y que encima me salga bien. O sea, no quiero ser así como súper positiva, pero es que no puedo quejarme. No, conviene, conviene ser positivo, yo creo que se contagia, ¿no? Vamos acabando, no sé si alguien del público, esto está abierto, además estáis refugiados por la oscuridad, no se os ve que si Podéis preguntar lo que queráis desde el anonimato. Bueno, eh, yo que, que soy de una generación mayor, ¿no? que, que conozco y me conocen aquí mucha gente, que estoy en varias disciplinas artísticas desde una perspectiva donde entonces había mercado. Donde... Pero bueno, eh, pues yo sirve, siempre yo estoy en, en, en qué están haciendo los jóvenes, es importante no quedarte en tu generación. ¿no? los tiempos se corren eh, y hay una cosa, aquí está el tema de la, de la cuadrilla me ha arraigado y como esto es un poco pueblo pues está que, que el que está en teatro va a ver teatro el que está en artes ya sabemos esa historia de que, de que uno, uno va en una especialidad, está en eso pero no nos ha enterado o no tiene interés entonces un poco concienciar de todo lo que se está haciendo en todas las especialidades ¿no? eh, decir que la danza contemporánea ha sido una especialidad hasta ahora muy muy de hermana pobre del arte y, y parece que, que está viendo cierta promoción por parte del gobierno están cogiendo pues, pues, profesionales la edad supone bueno no voy a dar nombres y luego eh, pues yo también que estoy en tema literario ¿no? un tema como la poesía pues fíjate, otra hermana pobre en donde también es un mundillo muy muy contaminado no donde ahora hay gente que, que se nos apega porque pues pues uno mueve hilos siempre se ha movido a nivel un poco alternativo y también comentar ahora que veo a, a, a Yosuya y esto pues la etapa que vivió Pamplona en lo que fue reciclarte, ¿no? Pues cayó por la crisis y todo eso, pero eso fue algo inédito, donde nos juntábamos solo gente de, de artes pláticas, de cine, de, de teatro, de. O sea, aquello fue un compendio de, de historias que sirvió para conocernos. Entonces ahora esto, este mercado, aparte de, de, del mensaje, de, de mercado, de, también es el darnos a conocer, el juntarnos, el que, el que todo esto se conglomere. Y, y salga hacia adelante. Y por supuesto, de acuerdo con todo lo que habéis dicho, de, de, de, de qué mal está, que no se vende nada, qué tal, yo lo que hago, digamos, también es por amor al arte. Y ahora estoy en una etapa de mover más que de, de hacer, de presentarnos. Eso es lo que ahora un poco a mí me va, que también creo, ¿no? Eh, creo, digo, en el sentido de, cre de crear. Y, y bueno, pues, pues estoy aquí con vosotros y con vosotras en el mismo barco. Pues muchas gracias por este comentario y por acompañarnos en el barco. ¿Alguien más del público? Mira, aquí hay un dedo levantado. Eh, hola, encantado. Eh, o sea, alucino con la cantidad de profesionales que hay aquí. Eh, la verdad es que soy de Pamplona de toda la vida y, y me ha parecido muy extraño de pronto ver conocer a una cantidad de, de gente, cada uno de su sector, cada uno de suyo, pero a la vez unidos, que, que comparten sus, sus preguntas y sus inquietudes. Y, y hoy me ha alegrado mucho, ¿no? porque para mí esto era inexistente. Entonces, yo quiero plantear este, este, este problema por mi parte, como, como parte de... de, de, de o sea, yo tengo 23 años y, y igual es parte de, de, de, de bronca hacia mí mismo y hacia toda la juventud de, de joder, ¿por, ¿por qué no? ¿por qué no me he enterado que, que, que existe todo esto, ¿no? todo este mundo, no? Entonces, eh, no sé, me, me, me parece, me parece joder, una iniciativa muy interesante por parte de Encuentro, encuentro joven ¿eh? y, y no sé, me encantaría poder, no sé si se puede dar o se, se puede hacer un café con cada uno un día distinto de la semana durante un mes entero como una especie de curso, ¿no? Pues, ideas que tanto? <risa> y, y no sé me parece me parece muy guay o sea poder hablar de estas cosas y si se puede hacer un seminario o algo por el estilo. Pues gracias por la idea. La verdad es que todos los que estamos aquí sentados hemos sido tocados algunos más o menos por los encuentros, ¿no? Hemos participado como jurados, hemos sido premiados, etcétera, ¿no? Y que seamos, bueno, tampoco tenemos tanta diferencia de edad, ¿no? Pero bueno, ya no somos jóvenes, creo, ¿no? Pero nos seguimos encontrando contra, en una parte del lema lo mantenemos, ¿no? ¿Alguien más por ahí? Mira, hay, hay dos además, creo. Solo uno. Bueno, yo eh, la verdad es que no tengo nada que ver con el arte, ni profesionalmente ni, ni nada, más allá de ser consumidor. Y eh, lo que creo es que el, eh, lo que viene a ser internet, las redes sociales y tal que ha hecho es acercarle arte mucho a, a la gente. Es decir, creo que no se consume, nunca se ha consumido más música de la que se consume ahora, nunca se ha consumido más contenido audiovisual de lo que se consume ahora y en cambio hay otras artes que se consumen mucho menos que antes, como pueden ser eh, pues el teatro, la pintura, etc. Pues lo que quería es saber eh, por qué pensáis vosotros que esto ha pasado así, porque este tipo de arte no, no ha llegado al público como, bueno, como puede ser la música o... O el cine, por ejemplo agradecemos la pregunta y yo te la derivo a ti Miquel que has hablado el que menos y perdona pero la moda ¿cómo, cómo, ¿cómo metéis la moda en eso llamado las nuevas tecnologías? a ver a mí en el caso de la moda las redes sociales me han beneficiado totalmente o sea yo cuando voy, hablo de las redes sociales para mí son primordial es uno de los trabajos más importantes de mi día a día o sea, para mí es levantarme, subir las fotos, eh, porque a través de esas fotos he conseguido llegar a países, a ciudades o a compradores que jamás pensé que iba a tener. O sea, yo a través de subir una foto en Instagram he tenido pedidos de China, he llegado a vender en Copenhague o, o en Murcia. O sea, es una cosa que, que no me esperaba para nada y eso se lo debo a las redes sociales. Por tanto, yo le estoy muy agradecido. Esas... Es, la parte, ¿qué opino yo? Que antes era impensable eso, pero hablamos de hace cinco años o seis años. Pues yo creo que sí, o sea, para mí estos dos últimos años han sido claves. En, a través de Instagram, a través de Facebook, fundamental. Con una web no había llegado a eso. Josu, ¿haces un amago ahí? No, o sea... Que... Tú eres... tú has hecho más arte ambulante, ¿no? A veces, o sea, te has tenido que... ...que armar de pedales para llegar al ciudadano... ...pero las redes también sabes lo que son, ¿no? Sí, o sea, con respecto a lo, de, a lo del ambulante... ...a no ver sé si se escucha. Ahora sí. Realmente viene un, una, un poco por la necesidad... ...pero sí que es curioso este dato... ...porque yo me, me dedicaba a ir a México a típicos bazares de arte... ...donde cada uno vende sus camisetas y sus dibujitos y así... <clears throat> Entonces yo vendía pues mis dibujitos en 100 pesos, que llegan a ser como 6 euros, y el que hacía paella pues, lo vendía en 150. O sea, o sea, yo al final, digamos que la necesidad de subsistir, o sea eh, pues me hizo derivar en una acción que, pues, que era totalmente de subsistencia, que era pues, venta ambulante de, de paella, que luego lo concebí como un proyecto casi, bueno, casi no performático, ¿no? porque yo me vestía como de paellero y me iba en de México mis paellas. ¿no? Entonces pero con todo esto yo, o sea, yo sí que creo que las redes sociales eh, como comentaba antes Elisa pueden, pueden, o sea, pueden resultar en, en contra o sea que no en, no en que no nos favorezcan en determinadas cuestiones pero sí que han servido como una plataforma de visibilidad ¿no? yo por ejemplo o sea yo generalmente prácticamente me dedico a, a esto o sea pero hay veces pues desde, pues eso, o sea, desde vender cuadros más comerciales hasta ¿no? o sea, ...intento buscarle la manera posible para, para subsistir, ¿no? Y, y de repente igual, pues para vender trabajos, yo que sé, de venta de retratos... Es, un, ...es una plataforma muy interesante, ¿no? Creo yo. O sea, yo creo que el arte el arte, lo que tiene que, sobre todo las artes visuales... ...tienen que realmente preguntarse qué salida comercial tiene esa actividad... ...porque definitivamente vivimos en un mundo consumista. O sea, y entonces de repente se... ...como se si intenta mantener una cuestión o una, una disciplina... Que, que pertenece más que a la, a la crítica y al pensamiento, pero si no se sostiene desde una cuestión meramente económica, desde, yo creo que ahí es donde, donde realmente está el, el problema. ¿no? Y creo que, y generalmente, yo alguna vez sí que me he puesto a pensar, así a nivel personal, qué que tipo de receptividad tienen las... las yo qué sé, las, Cuando yo, por ejemplo, cuelgo pues de vacaciones con mi tío, ¿no? Por ejemplo, y tengo 60 likes y de repente tengo una presentación de mi trabajo en un o en la ciudadela y dos likes, tres. O sea, eso sí me doy cuenta, lo que es lo que funciona. Y realmente es un poder de imagen el que yo estoy vendiendo, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde yo, yo digo, pues es que la gente necesita acción, necesita algo de, de, de que le. De elemento sorpresa, ¿no? Y creo que a veces. Se, de, no, no, Elena, a ver, continúa por ahí. Yo le quería contestar a él que ha preguntado por qué, por qué unas artes han tenido como más incidencia o se han venido más que otras, ¿no? Yo creo que la música y el cine se pueden digitalizar y se consumen para el entretenimiento. Una escultura no, una escultura ni se puede digitalizar y la, la tienes que comprar para decorar tu casa o para lo que quieras. Pero no es entretenimiento, entonces eh, creo que el... Internet lo que ha impulsado es eh, esa, esa vía ¿no? de consumo para entretener, y lo tenemos en todo. Eh, como están comentando, las redes sociales son una ventana que a él ha servido para, en este mundo globalizado, vender, pero el consumidor lo que pide es rapidez, inmediatez y que le entretenga, y de hecho, YouTube ha hecho bastante daño en eso. O sea, pedimos cosas muy cortas. Y de hecho ha cambiado la narrativa de, de, de la tele, de, ha influido absolutamente en todo. ¿Alguien más? Eh, bueno, yo tengo un par de cosas que he ido acumulando. Eh, bueno, va a empezar como que una escultura no se compraría para decorar. Y bueno, creo que... un con el modelo de cine que tenemos hoy en día las redes sociales y todo, se nos está educando para ver todo como, con mucha rapidez eh, y luego no valoramos otras cosas que tal vez tengan un proceso más lento pero que de verdad sí que pueden llegar ¿por qué? porque ya hemos perdido esa capacidad de observar las cosas de manera lenta entonces creo que no tenemos que adaptarnos a esa manera de ir rápido, de sorpresa, fum tiro, explosión, sino que tal vez nosotros tenemos que enseñar otra manera de ver al público. Eh, luego creo que no tenemos que buscar que todo el mundo, mundo quiera ver arte. El que le interesa el arte ya va a ir a verlo. Yo soy estudiante de bellas artes somos un montón y no vamos ni la mitad a todas las actividades, bueno, ni a todas ni a un cuarto de las actividades que se hacen en Bilbao, que son muchísimas. A los que nos interesan, vamos. Y eso es, o sea, no tenemos que intentar gustarle o interesarle a todo el mundo. Luego, problema que tiene Pamplona, que nos hacen cosas, que no tiene Universidad de Arte, que la escuela de danza de Navarra es muy buena, pero no da titulación y los que queremos dedicarnos a esto nos tenemos que ir fuera. Entonces, si los jóvenes emigramos, aquí quién queda, en el mundo del arte, porque al final nos vamos a quedar en el sitio donde nos dan cosas. En, bueno, nos enseñan. En Bilbo, eh, creo que voy a poquísimas cosas que organiza el ayuntamiento. O sea, muchas iniciativas son eh, organizadas por estudiantes que han, eh, est o sea, gente que ha estudiado bellas artes o lo que sea, y pues ahí se ha montado un local cultural y monta sus cosas. Al final se crea un círculo de yo soy de no sé dónde, pero me voy a no sé dónde a estudiar. Y como ahí ya se hacen cosas, pues me quedo ahí y yo también hago mis cosas. Y en Pamplona, pues esto se está vaciando, yo creo. Entonces, yo creo que es bastante difícil lo de Pamplona. Empezar a organizar cosas, la gente vendrá, el que le interesa, el que no, no, pero tampoco nos tenemos que empeñar demasiado en llegar a todo el mundo. Porque si ni siquiera los de Bellas Artes van a ciertas cosas, menos el que no le interesa nada. Y hay gente que yo no entiendo el arte contemporáneo y no lo entiendo, y eso. De momento. Oye, gracias por toda esa aportación. Eh, ¿Alguien tiene más? No es necesario que sea una pregunta. ¿eh? Puede acabar en puntos suspensivos o en admiración. O sea, o sea, o sea, María, o sea, quiero hacerle una sí. aportación a lo que ha preguntado o sea, eh... Bueno, has comentado lo de que en, en Bilbao no vas a cosas organizadas por el ayuntamiento, la mayoría de las veces, pero sí a cosas eh, que organizadas de una, de, por gente que se junta, y bueno, locales, digamos, alternativos, espacios alternativos, que hay un montón en Bilbao. Eh, simplemente quería comentar que esos eh, espacios alternativos, que en Bilbao existen muchos y aquí hay, Aquí antes hemos comentado por qué no existen, que se, se, se ha salido, no creo que has sido tú, no Miguel que, que se acaban diluyendo. Y es porque realmente lo que pasa en Bilbao es que hay un apoyo de las instituciones a esos espacios alternativos, cosa que en Navarra no pasa. Entonces, es muy difícil sostener unos espacios eh, duraderos en el tiempo, porque, bueno, porque es muchísimo trabajo y sin nada de apoyo, y a veces incluso no solo no apoyo sino sino obstáculos pues, eh, es bastante difícil y tenemos un ejemplo muy claro aquí al lado de bueno todo esto de las fábricas de creación que todos los espacios de, de bueno no solo de Bilbao de bueno del País Vasco que, que bueno que por eso hay tantos porque se fomentan desde la institución hay... Ahí, ahí. Una intervención del público. Ya tenemos que terminar, o sea que igual nos cabe una más. Y como decimos, que no tiene por qué ser una pregunta. ¿eh? Pues... No, no, yo, yo voy a ser un poco corto, así de simplemente deciros que creo que en Navarra siempre ha habido un poco de, de movimiento de, de todo lo que tiene que ver con, con las artes, ha sido un poco asoplidos. Ha venido todo como de repente ha habido unos movimientos. ...y nunca cuajó en ningún momento, o sea, siempre ha existido, ¿eh? siempre lo recuerdo así... Y, ...y ha sido como en momentos muy puntuales, pero creo que precisamente todo, cualquiera de los que estamos aquí... ...o ha existido antiguamente, somos los que han dejado que eso se vaya a ningún sitio, ¿no? O sea, son pre precisamente la juventud que puede estar ahora saliendo de la facultad o creo que la gente que viene del mundo de... ...bueno, en muchos de los debates que puedo tener yo con, con gente... O sea, creo que el mundo de la música tiene una, una parte buena, que es precisamente que el lado monetario no es una parte importante, porque precisamente hay una parte lúdica que tiene que ver también con el cine, con las artes audiovisuales, y la parte del, del artista más plástico, antiguo, visto de esta manera, ¿no? creo que sí que necesita un poco más de apoyo de institución y seguramente pues aquí siempre hemos, siempre hemos ido como un poco pues eso, ¿no? a soplos. Y se nos han perdido, no estamos hablando solamente de, de cómo pues, podía ser reciclarte, sino como puede ser una parte, como puede ser, eh, o sea, siempre ha habido espacios y los hay ahora, o sea, ahora mismo los hay. Entonces también, no sé, en, en la parte que me toca, y eh, pediros pues, por, que por lo menos en algún momento pues, esto, esta dinámica de trabajo pues, se pueda. Eh, no. no perder, o sea, tanto proyectos como Hazard, o pueda ser Duarte, o pueda ser todos los que estén en marcha, o sea, me, me olvidaré de mil que tenemos, eh, que por lo menos no se ahoguen, ¿no? que no se pierdan por ahí. Gracias por esa lectura también. Una última. ¿Alguien quiere cerrar? ¿O lo dejamos con los soplidos? esta pamplona de soplidos, por ese ese deseo, ¿no? porque al final ha sido un deseo ¿no? de que los soplidos de alguna manera se queden, se queden estancos y duren algo, y yo subrayaría una palabra que me ha gustado mucho, que la habéis repetido, ¿no? es la palabra magia, ¿no? por poner un punto, una nota optimista, que aunque sea una ciudad en la que lloramos, en la que sufrimos, ¿no? de en cuando hay pequeños milagros, y yo creo que es gracias a eso también, ¿no? porque es una ciudad en la que lloramos, así que Gracias a todos por acompañarnos, por haber sido tan partícipes, tan... la verdad que nos hemos sentido ¿no? un círculo abierto y hasta los próximos encuentros, aunque sigamos siendo cada vez menos jóvenes. Es que recasco está darte.